y admito a las personas. Hola, buen día. Buen día, bienvenidas. Buen día, buen día. <risa> Sabes que me, me había notado y, y no lo sé, no recibo el mail, por eso disculpen que los moleste. No, no pasa nada. A ver, para el, mientras tanto los que sepan, nosotros siempre en la inscripción, cuando ustedes llenan el formulario de inscripción cuando responden, les ponemos el link del Zoom, o sea que tienen que copiarlo y pegarlo y lo ven antes de más o menos las 13 horas del viernes reciben el mail de conversación porque ya después los otros se cierra como la planilla. De pronto por, ah, eso, no, por eso no les llevo eso. el Zoom. Ah, ok, o perfecto. El... Pero siempre bueno. estén atentos en el formulario de inscripción que ahí tienen. Así que ahí lo van perfecto. a tener. Sí, gracias. Yo... No, tranqui. ¿Pueden llegando por... más personas? Eh, hay una persona que tiene el nombre que dice Usuario20, si puede cambiar su nombre como para poderle identificar, eh, te Si no, bueno, no no hay problema. pero. Nos ponen en el chat, ahí como es su nombre. Nos lo pones en el chat si no lo puedes cambiar, pero, pero es lindo poder saber los nombres. <risas> Fíjate que en los tres puntitos que te salen en tu foto, tú puedes poner renombrar y ahí puedes hacer el cambio de tu nombre, por si acaso. Ok, el tema de la cámara, de Adriana. Bienvenidas, buenas. Ahí Vamos esperando a que se vayan sumando más personas, esperemos unos minutitos. Igual gracias a los que se conectaron, así súper puntual, estaba maravilloso. Buen día. Hola, buen día. Vamos. Ahí se van sumando más. Estamos esperando otro minutito y ya comenzamos en un ratito. Ahí apareció la amiga Andrea Banfi. Ahí apareció Andrea. bienvenida, Adriana. Hola, ¿cómo están? Oh, bien. Hay caras, hay caras conocidas, qué lindo ver caras conocidas que vienen acompañándonos durante el ciclo, y bueno, también lindo ver caras nuevas que, que se van sumando a esto, así que bienvenidas todas y todos. ¿Alguien me no hizo si una pregunta? Varones? Claro. ¿Alguien me hizo una pregunta pero no llega a leer? Justo le, les estaba diciendo, porfa, que si todos pueden poner identificarse con su nombre, sería buenísimo. Creo que hay una persona que está identificada como Instituto 55. ¿Nos puede poner su nombre? Mejor así, sabemos quiénes estamos. Están preguntando por certificados, Lau. Bueno, si quieren certificado, <risa> eh, mándenos un mail. Ya les voy a escribir acá el mail en el chat en conciencia activa @temaiken.com.ar. yo les, elaboro el, les elaboramos el certificado y se los mandamos ya les mando acá el mail por el chat ahí está Bueno, ahí frenaron las personas que se fueron sumando. Son 10 y 7. Yo creo que ya es hora. Sí, podríamos ir empezando. Ah, bueno. Ahí les pasé el chat a todos, en el correo por si quieren el certificado, así que ahí nos lo mandan. Bueno, respetando y cumpliendo con, con la puntualidad de algunos, vamos a seguir igual admitiendo el que vaya entrando, pero, bueno, bienvenidas a, y bienvenidos a esta sexta charla que estamos veniendo organizando de Conciencia Activa, que se realiza gracias al apoyo de Río Uruguay Seguros, y bueno, estamos muy contentos de, de poder recibirla, de poder escuchar, compartir... Cositas operativas, lo que les decía por favor a los que ingresaron, si alguno no tiene su nombre, por favor coloquen su nombre para, para identificarlos. Y si quieren en el chat se pueden ir presentando para que todos nos, nos vayamos conociendo y sepamos quién es, quiénes estamos. De paso me presento, soy Laura López Ojeda, hago parte del Departamento Educativo de, de Fundación de Maikén. Y bueno, estoy con dos compañeros míos también de la fundación que les doy un segundito la palabra para que se presenten. Yo también soy Nicolás, Nicolás Barreto, del Departamento Educativo, pero acá el protagonista es Jerónimo torresín que ahora se va a presentar, que es quien va, nos va a estar hablando un poquito más hoy de, del tema de la biodiversidad. Exacto. Bueno, bueno buen como día. para... Sí. Eso. No, perdón, pero... Buen día, eh, gracias por, por el tiempo y por, por estar un sábado acá, a veces... Eh. Uno corre toda la semana y llega el sábado y quiere descansar, así que bueno, valor, valoramos mucho este, la compañía de ustedes hoy. Eh, yo soy Jerónimo Torresín, trabajo en Fundación Tema Iquén, en, en, en el departamento de investigación y conservación, conservación e investigación, eh, y estoy básicamente eh, eh, trabajando o principalmente en Misiones, en la provincia de Misiones, en, en lo que llamamos el programa de selva y pastizal. Ahora estoy en el dorado, misión. Buenísimo, gracias Gero. Así que hoy tenemos un invitado muy, muy especial y la idea de las charlas es que vieron que fuimos comenzando viendo todo lo que era como las generalidades de la educación ambiental, cómo lo podíamos nosotros elaborar en proyectos de educación ambiental, tuvimos la oportunidad de la charla anterior poder escuchar experiencias en primera persona de, de la aplicación de estos proyectos ya en chicos de secundaria y también en estudiantes del profesorado, y bueno, también tuvimos la oportunidad la vez pasada de escuchar también a los estudiantes que, que fueron viviendo y llevaron a cabo estas propuestas y bueno, como que ya vimos la parte macro de la educación y ahora nos pareció importante empezar a trabajar las temáticas más esenciales que las que vamos a trabajar nosotros, ya sea en las instituciones educativas en las que estemos o con la comunidad, y precisamente por eso hoy nos, nos pareció súper importante poder invitar a Jerónimo para que nos nos cuente esta experiencia la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran, si quieren les da vergüenza decirlo verbalmente, escriban lo con el chat, eh, todo acá, nada es bueno, nada es malo, nada está bien, nada está mal, simplemente es un momento de intercambio, donde tengamos la oportunidad de compartir lo que sabemos y lo que no, así que bueno, siéntanse libres de preguntar, de decir en qué, qué duda les salen, en qué no están de acuerdo, también eh, nos puede pasar, y eso va a ser como más enriquecedora la charla. Y bueno, de nuevo les agradezco que estemos hoy acá. Y bueno, ahora sí les cedo la, la palabra a Jero que, que nos va a hablar sobre este tema. Bien, gracias Lau. Yo ahora voy a, voy a compartir pantalla, así, así vamos siguiendo la un poco, alguna línea dentro de, de lo que vamos a abordar hoy. Pero como decía Laura, es, mmm, totalmente abierto a interrupciones, este, pueden preguntar, parar. Eh, sin ningún problema, pueden escribirlas en el chat, eh, que yo no lo voy a ver cuando comparta pantalla, pero seguro que Lau o Nico me, me ayudan con eso, así eso que pues. no, no hay ningún problema en ir cortando eh, en cualquier momento. Veo algunas caras conocidas, gracias, veo contención familiar por ahí también, dentro del grupo, eh, importante, así que muchas gracias y, y bienvenidos a, a todos. Voy a compartir pantalla... Muy importante siempre que la familia lo acompañe o no, pero eso es lindo. Bien, ahí se está viendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno eh, hoy el, el, el tema que vamos a abordar es eh, biodiversidad. Eh, la imagen refleja este, un, un artículo bastante reciente en donde un poco da cuenta de, de, de cierto... Este, no sé si divorcio podríamos llamarle, pero, pero algo similar en donde muchas personas este, visualizan y ven la biodiversidad, la flora, la fauna, y, y ya vamos a ver todo lo complejo que es esto, eh, con, con mucha emoción, con mucha sensibilidad, con mucha este, percepción de lo que hay y eh, le aflige mucho lo que está pasando, lo que ocurre con las especies y, y, y, y el problema que, que asomándonos por la ventana y, y, y viendo lo que pasa este, no, nos, nos acontece hoy por hoy. Eh, yo creo que, que estamos acá eh, para, para intercambiar eh, no es una conferencia, para hacer un intercambio y para hacer los aportes que, que quieran hacer eh, no solo yo creo que no solo eh, nos puede sensibilizar eh, estos bichitos y las plantas sino que, que tenemos que ver y entender que es una cuestión de supervivencia de nuestra especie ¿no? una, una cuestión de, de no solo de coexistencia, respeto y un valor intrínseco que vamos a analizar sino eh, también de, de coexistencia y supervivencia propia, de nuestra propia especie. Eh, entonces hoy básicamente vamos a trabajar, vamos a compartir dos momentos, dos ejes de trabajo que van a, a, a englobar esta charla, uno que habla sobre la biodiversidad, eh, qué significa, cómo podemos catalogarla, y otro que eh, habla más de esto que decía comentaba recién, que por qué es tan importante para nuestra especie la biodiversidad. ¿No? Por qué, este, si no nos conmueve y no nos sensibilizan los bichitos y las plantitas, deberíamos pensar, aunque sean nosotros, y, y actuar de cierta manera. Eh, es imposible arrancar sin un mate, aunque no lo podamos compartir per se, yo puse un mate galleta, como el de, el de la RALDE, eh, ese es un mate que, que a él lo inspiró, para, para escribir sus poesías, le abrigó las manos, le, le engañó el estómago, como él dice, este, y demás, pero un día llegó a su fin y, y tuvo que desecharlo con mucha pena, ese mate. Eh, hoy vamos a trabajar y vamos a reflexionar sobre muchas cosas que podemos hacer eh, para que nuestro destino sea distinto que el del, del mate galleta. ¿sí? Eh, Nico, te dejo... Sí, eh... Bueno, entonces, esto es lo que va a abordar Jero a lo largo de la charla. Pero para saber quién es, en qué lugar estamos, y empezar a compartir un poco, le vamos a pasar una encuesta ahora. Que siéntanse libres de, de responderla, por favor. Es anónima. Y les doy unos minutitos para que la, la puedan responder. A ver si les sale ahora. Ahí la lancé. Vayan respondiendo, por favor. Anímense porque me figura que nadie, nadie eligió todavía, así que siéntanse libres. No es una evaluación. A los somos no los llamamos la próxima, pero... No, se están tomando un minutito para sí. leer, está bien. <risa> bien ahí empiezan a votar ahí va estamos en 20% por de, de votantes Cuarenta por ciento de votantes. Vamos. Estamos en la mitad. Por ciento, vamos a darle unos segunditos más. Recuerden que, si hay algo que no, no les parece, o, o, o esta misma encuesta les genera otras dudas, lo pueden escribir ahí en el chat, o, o lo conversamos un poquito al final también. Totalmente. Bueno, estamos el en 75... ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, el chat eh, no me aparece, o no lo sé utilizar bien, pero mi teléfono es nuevo, y es la segunda vez que estoy utilizando en una reunión de Zoom, Ah, fíjate, a ver, Rosana, a ver, te digo cómo se ve en el celular. Yo estoy en la compu, pero abajo vas a ver que en, que en las opciones tienes ahí, te sale chat. Viste abajito donde tienes el micrófono y el video. Sí. Ahí al ladito tienes que tener algún dibujito que tenga como la nube que de ideas y ese es el chat. No sé, o tengo que mover porque tengo si sí, el micrófono, la cámara, compartir participantes y más, a donde le dice más. En, ahí, todo caso? en donde dice más, tenés que tocar. Te va a aparecer sí, que, que están apareciendo mensajitos con un círculo rojo. Donde dice más, tocar y te aparece para ver si tienes el chat en las opciones. Sí, ahí toco el chat, me aparece, ahí está. Gracias. Esto. Gracias, bueno. Larry. Nada. Equipo. Bueno, vamos a ver los resultados. Sí, por favor. ¿Ahí los están viendo? Sí, por lo menos, pero no sé si, si, si los ven por la pantalla que yo comparto o. Ustedes lo están viendo eh, porque yo no las veo. Ahí nos dicen que sí se ven. Sí se ve. Ah, perfecto. perfecto. ¿Vos, Gero, lo ves? Perfecto. Ahora puedo reencauzar la charla entonces. <risa> ya lo saben. Bueno, ahí estamos entonces. Termino de mostrar y creo que los demás tienen que cerrar la, la ventanita también para, para que se para que se cierre, creo. Sí, sí, sí, tienen que darle todos a la crucecita para cerrar. Muy bien, ahí le, le dimos un panorama ajero de, de, de cómo pensamos. Bueno, entonces nos vamos a, a adentrar en, en tratar de responder estas dos preguntas o por lo menos trabajarlas. Eh, vamos a ver que ahora. Bien, ahí está. Bueno, si agarramos el diccionario de la Real Academia Española y buscamos el término biodiversidad, nos dice, como se ve acá, variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. ¿Sí? Variedad de especies de animales y vegetales en su medio ambiente. Eh, ese concepto, este concepto, obviamente, eh, no, nos, nos abarca algo muy chiquitito de lo que es la biodiversidad y... y Particularmente no me conforma y quiero ir por un poco más, eh, porque no es solamente animales y la biodiversidad, claramente. Eh, si nos centramos en, en la, la. Parece que me está costando un poco que salgan las. que avance la, la, la presentación, así que. Seguro después avanzan todas juntas, ahí está. Eh, si analizamos etimológicamente el término, eh, eh, nos da algo, algo parecido, eh, viene del griego bios, que es vida, del, del latín diversitas, que es variedad, o sea que estamos hablando de una variedad este, de la vida, de las diferentes formas de vida, analizándolo desde ese punto de vista. Adelante. Bueno, eh, en serio. bien, pero básicamente eh, es, una, es una contracción de la, de la expresión diversidad biológica. O sea, la palabra biodiversidad es más nueva y empezó a usarse como sinónimo o como a reemplazar un término que tenía mucho más tiempo, que era diversidad biológica. Esto básicamente ocurre en un foro nacional que se llamó Sobre Biodiversidad, que se celebró en, en el año 86 en Estados Unidos. Eh, ahí es donde la palabra biodiversidad eh, se habla por primera vez. Eh, algo tiene que ver el hombre de la foto, que, que, que es un entomólogo estadounidense, que lo que hace es... Eh, Wilson es básicamente introducirla en la literatura científica, si se quiere. Es una palabra que estaba, pero lo que él hace es empezar a usarla, a publicar y a trabajar en ámbito científico con la palabra biodiversidad. Entonces es como que recobra ahí un poco más de fuerza. No obstante, eh, es re recién en la década de los 90, principio de los 90, en la cumbre de Río de Janeiro, eh, en la Convención de Diversidad Biológica, donde eh, la palabra toma toda la fuerza, este, y, y, y básicamente porque 150 países, un poquito más de 150 países, celebran este convenio, dentro de ellos está Argentina, y eh, el, la connotación de la palabra trasciende esta barrera específica o científica y se va a, a un ámbito más político y más este, cotidiano eh, dentro de lo que es eh, nuestro... nuestro nuestro planeta, o sea, la palabra aparece con toda la fuerza ahí. Yo me quiero detener en la definición que el Convenio de Diversidad Biológica hace sobre biodiversidad, y en algunos ajustes que fueron dándose con el tiempo, porque creo que son claves para entender eh, en dónde estamos parados. En el año 92, en esa cumbre de Río de Janeiro, se define a la biodiversidad como la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido, entre otras cosas, ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Incluye la diversidad dentro de cada especie, o sea, la genética, entre las especies y de los ecosistemas. Como vemos, esta definición eh, hace mucha referencia eh, a, si bien dice organismos vivos en general, eh, no, no hace, o sea, no es, podríamos tranquilamente estar nosotros ahí dentro de eso, a eso voy, tiene concordancia también con lo que venía de las plantas, este, los animales eh, que veíamos en las primeras definiciones. Este mismo, esta misma convención en el año 2020, o sea, ahora, eh, reformula ese concepto de biodiversidad y pone algunas cosas que yo destaco en verde como agregados importantes o, o, o, o que cambian un poco el espíritu de este concepto, que dice así, dice es el fruto de miles de millones de años de evolución, influida por procesos naturales y cada vez más por las actividades humanas forma la red de la vida de la que somos parte integral, los humanos, y de la que dependemos tan profundamente. También abarca toda variedad de ecosistemas como los que se dan en los desiertos, bosques, humedales, montañas, lagos, ríos y zonas agrícolas. En cada ecosistema hay seres vivos, incluyendo a los seres humanos, que forman una comunidad donde interactúan mutuamente, así como con el aire, el agua y el suelo que nos rodea. ¿sí? Los factores abióticos sería lo último. Pero fíjense cómo aparece. Unos... ¿Eh? ¿Sí, Lau? A ver, ah. me parece que. Per... Creo que la estamos perdiendo, Lau. Sí, sí, sí. Ahí le voy a mandar un mensajito, ustedes disculpen. Fíjense cómo aparece. Eh, el... sí, minuto. Perdón, te perdimos cuando estabas leyendo la, la segunda definición. La, la última parte Bien. no no la escuchamos. Cuando quedó como en zonas agrícolas, me parece que ahí dejamos de escucharte. Así que, sí, perdón, si puedes retomar desde ahí. Sí, sí, sí. Leo desde, bueno, desde zonas agrícolas y dice, en cada ecosistema hay seres vivos, incluyendo los seres humanos, que forman una comunidad donde interactúan mutuamente así como con el aire, el agua y el suelo que los rodea. Lo que marca fuertemente en verde acá, eh, o que yo destaco en verde, es cómo aparece el hombre dentro del, del concepto este, de biodiversidad. Algo que antes estaba un poco quizá este, no, tan, no tan explicitado, eh, tampoco es que no estaba, porque dice seres vivos y podríamos estar dentro de ese concepto, obviamente, pero ahora el, el hombre aparece muy fuertemente en este concepto de biodiversidad. Y eso es lo que vamos a, a ver eh, un poquito más adelante. Eh, básicamente, a la biodiversidad la definimos con tres niveles de organización, o ejes o dimensiones, que tiene que ver con los genes, ¿sí? la diversidad dentro de las especies, como dice el concepto del convenio, la diversidad de especies que hay, y la diversidad de ecosistemas. Esto es lo que tradicionalmente teníamos como los tres niveles de, de, de biodiversidad. A los cuales sumamos las funciones ecológicas que ocurren dentro de esos sistemas, y la diversidad de culturas, sociedades y religiones, que vamos a ver la importancia que tienen. Sobre todo porque estas distintas culturas, sociedades y religiones se vinculan de maneras distintas, con la naturaleza. Tienen concepciones distintas, y tienen vinculaciones de maneras diferentes. Bien, este es un esquema eh, que lo voy a pasar bastante rápido, pero es un, un esquema tradicional que, que, que se describe siempre en, en biodiversidad, que tiene que ver con los atributos que tiene esta biodiversidad, que son tres principales, la estructura, la composición y la función. Si ustedes miran el eje en el centro, los círculos más pequeños, está hablando de los genes, o sea, todo lo que es estructura genética y procesos genéticos, que vamos a, a, ahora a arrancar con eso para ver la importancia de la genética en la biodiversidad, y a medida que nos vamos hacia afuera, los círculos más grandes, nos vamos como ampliando la escala, ¿no? a especies, a comunidades y a paisajes, cada vez más grande. Uh -huh. eh, la biodiversidad tiene estas tres dimensiones principales, estructura, composición y función, y la vamos a ver con ejemplos. Este es un estudio bastante reciente, que, que hicieron unos investigadores misioneros. Eh, no sé si alcanzan a, a ver el mapa. Esto, esto sería Provincia de Buenos Aires. Acá está Entre Ríos. ¿Se ve la flechita, no? ¿Mi flechita? Sí, sí se ve. Acá estaría Entre Ríos, Corrientes, Misiones. ¿sí? Uruguay, Brasil, algo de Paraguay. Esto es Formosa. Bien. Eh, cuando estos investigadores empezaron a, a, a trabajar, son herpetólogos, trabajan con ranas, específicamente con anfibios anuros, que son estas ranas, estos, estos anfibios sin cola, ranas y sapos, eh, primero pensaron que había toda una, una misma especie que tenía esta distribución grande en, en estos cuatro países. Cuando empezaron a hacer los estudios genéticos, lo primero que vieron es que, por lo pronto, se trataba de dos especies distintas, ¿sí? Estas son las conocidas como ranas criollas o ranas de bigotes, son ranas comunes eh, también asociadas a, a, a, a las sociedades, porque llegan muy cerca o, o de donde hay o sea, viviendas, construcciones, no es una, una rana de, o sea, de, de, de, de selva necesariamente. Y, y después de descubrir que además de no, no ser una sola especie, eran dos especies, lo que analizan es, ¿Cómo es la genética a lo largo de toda su distribución? Las tortitas que se ven, los circulitos que se ven, representan el genotipo de cada una de esas poblaciones, cómo, so, cómo es la genética, y los distintos colores refleja los tipos de genes que tienen. Entonces, cuanto más colores tiene ese dibujito, esa tortita, ese circulito, quiere decir que tienen más diversidad genética. Es decir... Esta población, por ejemplo, ¿sí? que se ve acá, tiene más diversidad que esta población, que tiene dos colores. Esta tiene tres colores, esta tiene dos colores. Esta tiene mayor diversidad genética. Sin embargo, tiene colores distintos entre, entre sí. Entonces quiere decir que estas ranas, si bien son la misma especie, tienen una genética diferente. Es como si nos comparáramos nosotros ahora en esta reunión. Somos una misma especie... Pero tenemos este, una, una este, genética diferente. Pero eh, acá sí. María Margarita está levantando la mano. No sé si, si quieres hacer un pregunta. Mi mamá, es mi mamá, seguro que me quiere saludar. Ah, perfecto. <risas> Bienvenida, mami. Eh, bueno. Eh, si nos vamos moviendo de toda la, la, la, la, la, la gama de distribución que tienen estas especies, vamos a concentrarnos solamente en esta, que tiene toda esta distribución. Fíjese, desde Brasil pasa por Uruguay, y llega acá a Argentina hasta la provincia de Buenos Aires. Lo que vamos a ver, que las poblaciones que hay acá, en el centro del país, tienen casi todo un solo color, y por ahí aparece otro color. Esto quiere decir que genéticamente son más débiles. O sea, tienen pocos genes diferenciados, todos muy compartidos. Esto, esto es, ¿Qué problemas puede traer? Puede traer problemas que, si aparece una enfermedad emergente, si aparece un hongo, o cualquier problema ambiental que ocurra, pueden no sobrevivir porque no pueden generar resistencia, porque no hay tantos genes que permitan adaptarse. Entonces, esta población que está un poco al centro de nuestro país, es mucho más pobre genéticamente que, por ejemplo, la que está en Misiones, que tiene una gama de colores enorme. Esto permite también, cuando uno trabaja en conservación, analizar dónde poner los, los, los esfuerzos de conservación. Porque lo que tengo que tratar de hacer es de conservar, así como conservo especies, conservar genes, porque los genes son la base de la selección natural, es lo que le permite a las especies evolucionar, es resistir al cambio climático, por ejemplo. Entonces, si yo no cuido o no miro este aspecto de los genes y conservo solo esta población, o estas poblaciones, eh, es muy probable que no tenga un futuro. ¿Sí? Es lo que se conoce a veces como endogamia, no o cuando empieza a ocurrir... Eh, reproducción entre, entre, entre, entre familiares o demás Aparece una baja en la fertilidad Un aumento en la tasa de mortalidad este, Deformaciones o, o, o mutaciones un poco extrañas Entonces nosotros tenemos que cuidar Además de las especies Los genes Por supuesto que este trabajo Lleva muchísimo tiempo y esfuerzo Y no está realizado para todas las especies o sea, No todas las especies tenemos un mapa genético así como tenemos con estas ranas criollas, que es una herramienta súper super interesante para la, la conservación y la toma de decisiones. ¿no? Eso en cuanto a diversidad de genes. Eh, en cuanto a diversidad de especies, eh, bueno vamos a observar que, que hay un sinnúmero de especies, más o menos se calcula 1.750.000 especies descriptas, de, de este, dentro de todos los reinos, ¿no? plantas, animales, este, hongos, virus. Eh, sin embargo, como podemos ver en la última columna, eh, los porcentajes de lo que se estima que conocemos son muy pequeños. Por supuesto los cordados, los vertebrados mayores, conocemos, se calcula un 96% de lo que existe en el planeta, pero si nos vamos a grupos menores, ese porcentaje baja muchísimo. Y ahí también es otro llamado de atención porque están ocurriendo extinciones y porque están desapareciendo cosas que todavía ni siquiera conocemos. Y con eso perdemos un montón de oportunidades. No solo eh, perdemos especies, sino que si lo pensamos desde el punto de vista humano, perdemos oportunidades. Y ahora lo vamos a ver por qué. Cuando hablamos de diversidad de especies, es muy importante, o biodiversidad, es muy importante que tengamos en cuenta que biodiversidad no es sinónimo de numerito de especies, de cuántas especies tengo. Por ejemplo, Misiones es la capital nacional de la biodiversidad, y es la provincia que más riqueza o cantidades o especies de aves tiene, por ejemplo, dentro del país, y así se repite con algunos grupos, ¿no? la que más anfibios tiene. Eh, Pero ¿qué ocurre? La biodiversidad, o la diversidad de especies, no solamente es la riqueza, no solamente es el numerito que me dice cantidad de especies, también tiene que ver todas las relaciones que generan, tiene que ver con quiénes son o cuáles son esas especies, cuál es la abundancia que tiene cada una, cuál es la genética que tiene cada una. Fíjense, yo acá comparo, ¿no? Eh, un grupo de mamíferos de un barrio de Puerto Iguazú, de un barrio donde vive gente, un barrio se llama Barrio Primavera de Puerto Iguazú. Y yo calculo y hago un análisis y digo, hay cuatro especies, la rata común, la rata noruega, el gato y el perro. Eso es un caso súper hipotético, ¿no? Y, y por otro lado me voy adentro, al corazón del Parque Nacional Iguazú, y digo, acá tengo tres especies, el, el jaguarete eh, el lobo gargantilla que ojalá estuviera, eh, es algo que se cree que, que, que ya no está más, pero ojalá estuviera, y el zorro pitoco, un bicho súper emblemático de la selva. Entonces yo digo, ah, en el barrio Primavera tengo cuatro, en el parque Iguazú tengo tres, ¿hay más biodiversidad en el barrio Primavera? Y no, eso es lo que, lo que intento explicar con este ejemplo. Una cosa es que haya más número de especies, en este caso, cuatro especies que son exóticas, dos ratas que son exóticas, no son nativas, un perro y un gato. Y en el otro caso, tres especies amenazadas, como les decía, un jaguareté, un zorro pitoco, súper raro, y un lobo gargantilla que hace años y años no tiene registros por misiones. Entonces, diversidad no es sinónimo de número de especies. No es, acá tengo 15 especies, acá tengo 4 especies, entonces este tiene más biodiversidad que este. Hay que mirar un montón de cosas más, que son atributos y que tienen que ver con cuán abundantes son, con cuáles son esas especies, cómo están representadas genéticamente, etc. También, otra de las dimensiones que habíamos visto hoy, es la diversidad de ecosistemas. Eh, en este caso utilizo el, el modelo de ecorregiones, pero podría ser cualquier otro, otro modelo, la escala de ecorregiones. Eh, una ecorregión es una, si se quiere, una porción biogeográfica, generalmente bastante extensa, que tiene características propias y particulares de suelo, de, de, de, de régimen hidrológico. Eh, de especies de fauna, de especies de flora, eh, etcétera, De geomorfología. Eh, entonces, esas particularidades climáticas, de suelo y demás, hace que cada ecorregión tenga una diversidad, si se quiere, de especies de fauna y flora asociadas características. ¿no? En este pastizal del sur de Misiones no se va a encontrar la misma las mismas especies, los mismos genes, y se quiere que en esto, que es la selva paranaense, también en Misiones, en una misma provincia. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántas ecorregiones hay en Argentina? Lo pregunto así a ver si alguien se anima a hablar. Un probador, Laura. A ver, a ver. A ver si alguien rompe el hielo. O para que alguien se animó en el chat. A ver. <risa> A mandar. Maía Rilleno nos dice 18. Eh, Jero, eh, tengo una encuesta para lanzar, a ver con opciones, a ver si... Dale, dale. Si nos dan panoramas Parece generales. No salía, dale. Mandamos encuesta. Ahí mandé. No sabemos qué número será, así que fíjense. Lo que ustedes crean. Como volvemos a decir, no es malo ni bueno, es simplemente obtener un panorama. Así que anímense a responder. Es Un poco más fácil porque, como no sabía si la encuesta salía, casi que adelanté un poquito las respuestas. Yo tampoco sabía y apareció. <risa> Bien, los ajustes. No pasa nada. Ahí nos vamos acomodando en el timing. Ahí ya casi tenemos el total. Bien. ¿eh? Yeah. Yo les cuento que yo personalmente estaba confundido y ayer... Aprendí bien cuántas había. En otra charla, hablando de lo mismo. Bueno, y por acá te cuento, mientras tanto, aquí en el chat, muchos felicitan, dijeron que excelente el ejemplo. Y Beatriz, por ejemplo, recomendaba también el libro de, del gen egoísta. que es, sí, es un gran libro para, es un para gran leer. Libro. Es un gran libro. Bueno, ahí tenemos unos resultados, lo voy ahí, a ver. Que los comparto. Bien. Bueno, estamos bien, ¿eh? Ganamos. <risa> bueno, eso es más o menos el panorama de, de todos los que estamos hoy. Bien. Bueno, efectivamente, efectivamente son 18 ecorregiones para los que votaron 18, son Silau. Pero por acá, Blasia nos dice que hay bibliografía que dice que pueden haber 19, porque sí. separan la puna y la prepuna. Ahí te voy contando. Buenísimo el aporte. Sí, exactamente. Y hay, hay, otras, hay otros autores que, que también este, sugieren algunas modificaciones a esto. Básicamente, eh, 18 es como el número más... Este, más eh, Compartidos, si se quiere, por la, por la bibliografía y por las instituciones hoy por hoy. De esas 18, 15 son continentales, o sea, están en nuestro, en nuestro territorio este, continental. Después hay dos este, en ámbitos marinos, como el mar argentino y, y las islas este, del sur, y la Antártida, que ya sería incluso en, en otro continente, si se quiere. Así que eso se conforman las 18, eh, de estas ecoregiones, 8. Eh, están realmente con, con serios problemas de, de conservación, eh, son como prioritarias. Y lo que podemos ver es cómo hay ecorregiones que son tan grandes que transcienden muchas provincias, por ejemplo, algunas incluso se comparten con países vecinos, eh, y después hay algunas ecorregiones, como en el caso de la selva paranaense, que en nuestro país está solo en misiones. ¿sí? Entonces, una ecorregión está solo representada este, en un gobierno provincial, si se quiere. Eh, pero bueno, básicamente, eh, esto es, estos son los ecosistemas, cada uno con sus particularidades, sus condiciones, ofrecen diferentes nichos y espacios para que las especies este, eh, allí habiten. Lo que pasa es que Argentina, si, si nos ponemos a ver, es un país es uno de los países del mundo con más ecoregiones, eh, debido a, sobre todo, a dos cosas. Una, a un gran gradiente altitudinal que tiene, que va desde los 0 ¿sí? hasta casi 7.000 metros de altura, y tiene casi 40 grados de diferencia latitudinales. O sea, entre la Quiaca y Tierra del Fuego hay 40 grados de diferencia. Entonces esto hace que las condiciones sean muy distintas hacia arriba que allá abajo. Entonces eso genera condiciones muy distintas en el, en el territorio, y por ende los paisajes se van conformando de manera muy distinta. Inclusive las sociedades se van conformando de manera muy distinta, con idiosincrasias diferentes. Por otro lado, tenemos la diversidad de culturas. La diversidad cultural es algo que muchas veces no, no se mete dentro de este concepto, y, y tenemos que pensar justamente esto que decíamos, que, que la interacción de las culturas con el ambiente son únicas en, en cada sitio. Estas fotos representan una comunidad guaraní de, de misiones en el... Centro norte de Misiones. Eh, acá lo que se ve colgado en blanco, se alcanzan a mirar, son cráneos, ¿sí? son cráneos de este bichito que está acá, que es el pecarí labiado, al que ellos llaman cochí. Las comunidades originarias tienen una relación y una vinculación con el cochí. Muy. No me pidan que pronuncien guaraní, por favor, es lo que me sale, ¿no? Eh, <risa> Eh, una vinculación muy, muy, muy ligada y muy estrecha. Eh, no es solamente es un animal eh, al el cual ellos consumen y es fuente de proteína eh, de monte este, y demás, sino que tiene una importancia espiritual, religiosa, muy grande. Ellos no visualizan generalmente este, su vida sin eh, el cochí presente. Es, es muy fuerte la vinculación. Entonces, desconocer esto, esta, esta diferencia y esta vinculación que tienen con la biodiversidad, de la cual forman parte, eh, muchas veces es eh, un error conceptual y, y un, un escollo a la hora de establecer políticas este, de gestión eh, con, con las comunidades y, y, y, bueno, y con el territorio en general. Uh -huh. Acá entramos un poco en la segunda pregunta que intentábamos responder, que tenía que ver con nosotros, y cómo nos beneficiaba a nosotros, por qué necesitamos de esa biodiversidad, por qué somos parte de esa biodiversidad, y por qué no podemos vivir sin esa biodiversidad. Uno de los conceptos que, que, que están establecidos y demás, y que también generan discusión, son los servicios los bienes y los servicios que nos presentan los ecosistemas, en los cuales nosotros nos agrupamos, si bien también hay diferencia de autores, típicamente en cuatro grupos. Los servicios de aprovisionamiento, como por ejemplo los que podemos consumir, tocar directamente, el agua, la comida, la materia prima para construir una casa, la medicina. Los de regulación, que son como más globales, como el clima, ¿sí? el aire, la polinización los de apoyo, que se le llama a los procesos de fotosíntesis, de la formación del suelo, y los culturales, que son a veces los más difíciles, y con los cuales vamos a, también a, a seguir un poquito más, como son los valores estéticos, espirituales, religiosos, y esto que veníamos hablando, ¿no? la recreación, el turismo. Eh, esto, estos beneficios, como algunas personas los clasifican y los ven, eh, son parte de nuestra existencia. Sin esta ruedita no podríamos vivir en el planeta. ¿no? Después vienen mecanismos que algunos también están más de acuerdo o menos de acuerdo, que son, por ejemplo, monet... monet Uy, ayúdame. <risa> sí, tiene un, un costo, uso económico. Monet <risa> monet <risa> monetarios, Sí, ponerle un costo monetario, exactamente. Monetizados. Esa. Ahí está, no la quiero repetir porque no me va a volver a salir. <risa> eh, entonces, eh, eso genera una discusión, pero también genera una valoración por grupos que, por ahí, no eh, desean o no tienen la sensibilidad por ciertas cosas, pero dicen, bueno, a lo mejor no me encanta tanto este bichito, no me interesa si vive o no vive, pero me da esto. Es un valor utilitario, si se quiere. Entonces también en este juego eh, es, es, es importante considerarlo. ¿no? La biodiversidad, que es uno de los más difíciles y tiene que ver con este que veíamos recién, eh, con los espirituales, también tiene un valor intrínseco. En, en, en primer lugar... Cada especie tiene derecho, al, el valor intrínseco es que cada especie tiene derecho a la vida. Está en el planeta como nosotros, cumple un rol, una función y demás, y tiene un derecho a, este, a estar este, igual que nosotros. Esto es muy difícil de ver y muy difícil de hacer entender, y muchas veces no es compartido este valor. Eh, pero fíjense en las imágenes. Abajo a la izquierda hay un guardaparque eh, que trabaja acá en una de las reservas que, que trabajamos en Misiones, en Urutaú, se llama Gabriel. Además de ser su trabajo, eh, pararse a contemplar el paisaje es parte de lo que a él lo llena. A él le, le carga las pilas mirar un paisaje natural este, y, y, y, y lo llena, eh, le llena el alma, ¿no? lo conmueve. Entonces, ¿qué valor tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso en la vida del ser humano? Bueno, para él es cierto, para el que está al lado en la foto es distinto, y para la que está más al costado a lo mejor es diferente, eso es particular. Y es lo más difícil inclusive a veces de, eh, de cuantificar, de poder este, defenderlo y hacerlo ver, porque no todas las personas lo perciben de, de igual manera. Sin embargo, esa espiritualidad, ese gozo, ese disfrute, esa tranquilidad, eh, es una necesidad del ser humano, y muchos encuentran en un paisaje o en la naturaleza este sentido. La biodiversidad también nos protege, nos da protección a nosotros mismos. ¿De qué manera? Yo elegí un ejemplo, no quise tocar el COVID ahora, eh, pero si quieren se puede hablar, pero es algo similar. En un estudio en Panamá, que se hizo con hantavirus se comprobó lo, lo, lo siguiente. Cuando, ven esta fotito que está acá en el paisaje, ¿no? acá hay una mon, un monte, una selva, este, si se quiere, no vamos a seguir intacta, pero si se quiere bien conservada, podríamos decir, y acá hay un ambiente que ha sido desmontado y generado pasturas, por ejemplo, para actividades de ganadería. Lo que querían comprobar eh, estos investigadores era, sí, la diversidad cambiaba, ¿sí? si la biodiversidad era la misma allá dentro de esa selva, que en este lugar, y si eso además tenía que ver con la salud humana. Con la salud, vamos a decir, directa, no con esta salud espiritual que veníamos hablando, sino con la salud directa, con algo concreto que pasara, en este caso, por tratarse de ratones que transmiten un virus. Uh -huh. Cuando hicieron el ensayo este, y relevaron la selva, lo que vieron es que había 16 especies de ratones, de los cuales uno solo de esas especies, una sola de esas especies, era vector del hantavirus. y en el ranking de las 16 especies, ¿sí? la abundancia de ese ratón era el número 16, o sea, ocupaba era de las 16 especies el ratón menos abundante, el que era más difícil de encontrar, era la número 16. Cuando analizaron el efecto borde que está acá, entre medio sería como el, justo lo, lo, lo que está entre el ambiente modificado y el ambiente prístino, también encontraron 16 especies, o sea, la riqueza o, o, o la diversidad de especies no varió, pero había dos ratones que eran transmisores de enfermedades, en este caso, de ese virus, particular del hantavirus, y la abundancia en la cual se encontraban estaban en el ranking 5 y en el 10. O sea, además de duplicarse los ratones transmisores de la enfermedad, en cuanto a especies, eran mucho más abundantes. Cuando estudian este ambiente ya completamente modificado en la periferia de las casas, lo que encuentran es que ahí sí había cambiado la riqueza, en vez de 16 especies, tenemos 9 especies, ¿sí? bajó la cantidad de especies de ratones en esa área, siguen siendo dos las que contagian, o las posibles potenciales transmisoras del hantavirus, pero la abundancia de esas dos están en el puesto 2 y en el puesto 4. ¿Qué quiere decir con esto? Dos cosas. La primera es que, o, o varias cosas podríamos decir de esto. Una es cómo cambia la diversidad ¿sí? de un ambiente más natural a un ambiente modificado, claramente. ¿no? Y la diversidad, de vuelta, es no solamente la riqueza de especies, sino la abundancia, cuántas son y cómo están distribuidas. ¿Por qué? Porque que haya tanta cantidad de individuos Mayor, más abundantes que puedan transmitir la enfermedad que puedan transmitir la enfermedad quiere decir que aumentan las posibilidades de contagio con nosotros por ejemplo con los humanos es decir mis posibilidades de encontrarme con un ratón que, que, que, que pueda transmitir el virus son mucho más grandes en el tercer caso que en el primer caso eso se llama en ecología se llama efecto de dilución ¿No? La naturaleza está el virus, es lo que pasó ahora con el COVID, la naturaleza está, pero ciertas actividades que nosotros hicimos, lo que hicieron fue aumentar las probabilidades que ese virus se encuentre con nosotros. Si nosotros íbamos al monte, era difícil encontrar con un ratón que transmitiera hantavirus. pero si ahora estamos acá, en este lugar, además de haber más especies que lo transmiten, hay, son mucho más abundantes. Y las posibilidades de contagio son mucho mayores. Entonces ahí aparecen por ahí los brotes. Y otro caso, más brevemente lo voy a contar, que es el, de la, el, el del mono y la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es un virus que se vino exótico también, eh, desde el África, eh, típicamente asociado a la época de la esclavitud. Y es un, mono, es un mono, es un virus que afecta a los monos carayá, típicamente, y los mata. No, no resisten a la fiebre amarilla. Cuando ese, cuando ese virus viene bajando, porque tiene ciclos, y viene bajando, transmitiéndose de población en población, desde el norte de Brasil, en realidad desde Colombia, y demás para abajo, eh, se van dando alertas tempranas, ¿no? Brote de virus, brote de virus, y los países van tomando medidas. En 2008 hubo un brote muy fuerte en Misiones, se decidió vacunar a la población porque se encontraron monos muertos. ¿No? aparecieron monos muertos, monos muertos, uh, fiebre amarilla, se empezó a vacunar la población. Cuando se comprobó que era fiebre amarilla, cuando se aisló el virus y se dijo sí, fiebre amarilla, la población de misiones estaba vacunada. Entonces esta especie actúa de sentinela. Si nosotros no tuviéramos mono caraya, capaz que empezábamos a vacunar a las personas ah. cuando las personas ya tenían fiebre amarilla. Entonces, tener esta biodiversidad, tener estos sentinelas, que pobre ofician de... de eh, a ver, dan su vida, si se quiere, avisándonos. Eh, en, entonces, a, a esto voy, ¿no? Además del valor intrínseco de la biodiversidad, hay un valor, si se quiere, utilitario o visto desde nuestro punto de vista como un servicio. Nos están sirviendo de alerta. Entonces, véanlo del lado que lo quieran ver, ¿no? Bueno, los ambientes de manglares son otro caso típico de cómo nos protege la biodiversidad. Un mangle es un ambiente súper particular. Eh, con, con, son árboles de, de, con muchísimas adaptaciones a salinidad y demás, y generan un ecosistema para muchísimas especies. Si tengo un mangle delante de las ciudades, todo lo que venga de olas y de demás generalmente se amortigua. Si yo saco el mangle porque quiero ver el mar o porque lo utilicé para algo y demás, en cuanto venga algún efecto del cambio climático o una tormenta, arrasa con todas las costas. Entonces la biodiversidad directamente nos protege. Para ir finalizando, así podemos un poco habilitar a, al intercambio, que, eh, que, que, que un poco es la, la, la, lo, lo que queríamos. Podemos decir que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que la necesitamos para nuestra existencia. que nosotros interactuamos entre nosotros, pero también con el resto de los componentes, esto que veíamos en el concepto, sobre todo en el concepto número 2 del convenio de diversidad biológica, ¿sí? tanto con los factores eh, o con los eh, seres vivos, con los componentes bióticos, como con los abióticos, que esa biodiversidad está en todos lados, nos rodea, nos incluye, nos sostiene, nos protege, ¿sí? que formamos parte de esa biodiversidad. Y podríamos decir que la pérdida de biodiversidad no es una cuestión ambiental, con todo lo expuesto, sino un auténtico desafío para la economía, el desarrollo, la seguridad global. También es un problema ético y moral, como lo, lo, lo estuvimos hablando. Y si no nos conforma, o si no nos conmueve, o si no tenemos ética y no tenemos moral y no nos importan la supervivencia de las especies, en algunos casos, poder visualizar que es una cuestión de autoprotección, que también la necesitamos para sobrevivir. Entonces hay varias componentes. Las, ciertas personas estarán de acuerdo con todo, ciertas personas no les gustará lo primero y no los conmoverá un paisaje o una especie, pero tenemos que pensar que también es una cuestión de autoprotección. Bien. Agradecemos a Rus que auspicia este espacio eh, y vamos a habilitar, si quieren, eh, el intercambio, las preguntas. Fui un poco rápido para no, no generar este, solamente este, una charla así tan dura y poder intercambiar un poco en función de, de lo que quieran ver, analizar o discutir de lo que fuimos viendo. Buenísimo. Excelente, Jero. Eh, muy claro, como muy didáctico también la, la forma de explicar, así que, bueno, eh, ¿les gustaría alguna, alguna persona hacer alguna pregunta, un comentario? Eh, por acá Lorena nos ponía en el chat que faltaba y eh, la gente y dejar de pensar solamente en lo económico, y sí es cierto, pero bueno, también tenemos que entender que hay diversidad de miradas y de intereses. Y ahí el educador ambiental y el conservacionista va trabajando, viendo con cada interlocutor, cómo es la forma de mostrar la importancia. Nos toca irnos adaptando. Bueno, les pueden, gustaría abrir Pueden paneles? escribir en el chat, o abran los micrófonos, también ah, mencionen lo que quieran mencionar. Comentarios, dudas, ¡anímense! <risas> Me sale pensar también, bueno. Jero Lau, la mirada individualista, ¿no? Porque... Hablas de autoprotección y también algunos dicen, bueno, a mí no me toca, a mí no me pasa, no me va a pasar. Y, y este contexto nos demostró que sí nos llega de alguna manera. A veces más temprano, más tarde. Y una manera de autoprotección es una protección entre todos. Porque uno solo claro. no, no se va a poder salvar, digamos. Estás claro. entre todos. Eh, entonces, bueno. Y están invitando a que hablemos, que compartimos algo entonces yo le digo les felicito por la al señor eh, Jerónimo por lo que nos estuvo aplicando excelentemente muy bien me encantó y a todo esto digo yo vivo en una casa de iproda y una vivienda que es un, tiene poco espacio pero en mi espacio digo tengo un espacio un patio productivo pero eso también tiene que ver con la diversidad y la manera de uno pensar el hecho es que si bien vivo en la ciudad pero eh, yo crecí en, en la chacra, vamos a decir, en el campo, en lo que es el interior de misiones. Entonces, es la importancia de tener algo, ya que para seguir una huerta no puedo tener porque tengo perros, vamos a decir, que me pasan cavando en todos lados, pero los árboles no le, no le molesta. Y con esto de la cuarentena. Eh, estuve intentando y lo logré germinar árbol de manzana, porque dice, si sí, hay en el sur de Brasil, ¿por qué no puede haber emisiones un árbol de manzana? Así que está en mi desafío mantenerlo hasta poder plantarlo en la tierra, no sé en qué espacio, porque tengo palta, un parral, eh, mamón, mango, limón, naranja. Así que eso tengo que ver. Y hay muchos pájaros en, en mi patio, muchos muchos pájaros. Se escucha. Se escucha, se los escucha. Sí, sí. Eh, una oveña, que esa lo voy a tener que sacar porque es un árbol que crece demasiado grande para tener en un patio chico, vamos a decir donde hay mucha construcción. Está bueno, está bueno. Estima. Y es exótica y, se, y la comen mucho los pajaritos y dispersan las semillas por todos lados. Sí. <risa> eh, sí eh, hay, hay, hay una opinión ahí interesante que, que habla de, de las visiones, ¿no? De, más antropo, antropocentristas. O, o, o, eh, yo creo que estamos acá hoy por algo, ¿no? Hoy nos, re, nos reunimos por algo, ¿no? Y, y, y, y cada uno, como decía Rosana, puede, puede aportar desde, desde su cotidianidad, desde su vida, desde su lugar. Y en el caso de los docentes, guardaparques, que veo por ahí, y demás o algo, desde el rol que trabajan, que es doble, porque además de tener su vida privada y poder hacer lo que quieren en sus casas, y, y con sus conductas y sus hábitos, eh, tienen este rol de transmitir, este, sensibilizar, eh, y, y demás, estas cuestiones. ¿no? Eh, claro, y en ese sentido les cuento, yo también soy docente, soy maestra primaria, y justamente me toca enseñar ciencias naturales de quinto a séptimo grado. Entonces, para lo que es el medio ambiente, generalmente a los grados séptimos séptimo los invito a plantar un árbol. En esto de la cuarentena podría ser en su vereda, en su patio, en donde tengan un espacio. O eh, un árbol que no sea muy frondoso, así, algo más pequeño, que si le brinde sombra, que le, que le brinde un espacio de, de frescura para lo que son los veranos acá. Y a los más chicos los invité con la familia eh, a armar una huerta orgánica. ¿Ya? Que sea con lo básico, con cebollita, con perejil, con un morrón, con un tomate. Y eh, estuvieron lindos resultados. Eh, los chicos, la familia estuvieron trabajando por, porque como no podemos salir a ningún lado, aunque sean planteras, lo han armado y muy lindo trabajito lo han hecho. Oh, buenísimo. Genial, genial. Bien, Sí, realmente, y está bueno esto que, que mencionabas de las miradas antropocéntricas y demás, porque está bueno que nosotros pensemos como, como educadores ambientales y como personas que estamos interesadas en el cuidado del ambiente, lo que les mencionaba antes, y, y quiero volver a hacer este énfasis en que también hay diversidad de personas y diversidad de miradas, entonces justo acá a nosotros nos une esta mirada del cuidado y la protección de la naturaleza. Pero también existen otras miradas más economistas, otras miradas más interesadas en, por ejemplo, acá en Escobar lo mencionan, en desarrollos urbanísticos, otros en, también culturalmente, tal vez la, estos animales son su alimento, ¿sí? Entonces, como veníamos nosotros hablándolo, nuestro rol como educador ambiental es poder tener esta esta capacidad de ver esta complejidad y este sistema complejo y poder adaptarnos también a las otras miradas, porque a veces somos muy fuertes juzgando al otro, sí, diciendo, bueno, pero hacen esto, pero también tenemos que darnos cuenta que, que el otro tal vez no tiene ese conocimiento o lo ve de otra forma, entonces es como aprender nosotros a, a tener esa habilidad de, de poder hablar con el otro también entendiendo qué es lo que quiere el otro, ¿no? Porque es muy fácil hablar con Jero, con, con Nico, con ustedes, que tenemos la misma mirada, pero ya es otra cosa ir a, a charlar con una persona que tiene una mirada totalmente económica o interesado en que quiere conseguir más dinero o que necesita comer. Entonces un poco la invitación es también a pensar nosotros esto, cómo tenemos esa habilidad de adaptarnos para poder hablar con el otro y entender qué es lo que ocurre y poderle mostrar también las otras funciones de la naturaleza y del cuidado de la protección. ¿Sí? A veces creo que es el mayor desafío que tenemos nosotros como educadores Cuando vamos a tener que ir a hablar con, con una empresa, con una organización, con otras cosas Como que está bueno Y aprovechar, los que están en clase, como nos decía Rosana y demás Aprovechar que estamos trabajando con niños, con adolescentes Para poder dejarles esa semillita de la importancia del cuidado y la protección O sea, tenemos como, como esas dos opciones No, no sé, y me parece importante eh, buen día. Eh, ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos muy bajito, sí. pero te escuchamos. Ah, porque bueno, estoy en Tapalque, provincia de Buenos Aires. Eh, yo estuvimos formando parte del convenio con Temaiquén. Íbamos con el Instituto General Belgrano durante años a hacer su trabajo de investigación en el parque. Eh, muchos alumnos ya son forman parte de, de Temaikén, y me vine a vivir a um, provincia de Tapalqué, y este año no pudimos ir a Temaikén, sino siempre con los Quintos, que es una, una biología sobre la biodiversidad y la diversidad de genes, siempre vamos al bioparque. Y um, respecto a lo de la educación, quizás por, por mi edad, porque uno ya con los años va aprendiendo, cuando uno es más joven va con todo, quiere ser a todo el mundo de, de esta visión eh, biocéntrica, ¿no? Y bueno, con el tiempo uno va viendo que tiene que ir con, con mucha educación, creo que enseñando y dándole las herramientas a los que por ahí no piensan igual. Y, y en este contexto de pandemia, estamos justamente armando un proyecto con la Universidad de Tandil, la Universidad de Tandil, sobre eh, las aves, que, pueden, que se pueden ver en, en, en las casas, ¿no? Porque en este contexto estamos mucho más en, en, en casa, en el parque, en el patio. Esta es una zona donde hay mucho verde y está bueno, si en invierno hicimos pan, como dicen todos, y ahora en verano estamos con el tema de pues fomentar eh, la siembra de especies autóctonas para que puedan venir a nuestro jardín eh, distintas especies de mariposas, colibríes y demás. Así que bueno, creo que la educación siempre es el pilar fundamental. Y de Totalmente. a poquito ir poniendo el granito de arena está bueno. Totalmente. Esto que dijiste de brindarle las herramientas es lo esencial. Sí, y es, es una responsabilidad que, que tenemos todos como, como educadores. Así que está buenísimo. Gracias ¿no? Beatriz por compartir. Y viceversa también, como venimos reforzando en todos esos encuentros, que no solo es una cuestión de diferentes miradas o, o diferente expertise en la profesión de cada uno, sino también hay cuestión de, de, de edades y dar oportunidades genuinas a los que son más jóvenes que nosotros, de que hagan soporte que seguramente también podemos aprender de ellos. Entonces, a veces como docente, como líder a cargo de un grupo... Eh, nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de brindar espacios genuinos de participación y genuinamente tomar los aportes de los que participan en, en los mismos espacios, digamos. Sí, sí, los, los chicos, los adolescentes están mucho más conscientes que por ahí los, los adultos, ¿no? Ya tienen otra mirada, se criaron con una mirada biocéntrica, de respeto por la naturaleza en general, y entonces ellos aportan mucho también. Totalmente. Claro. Bueno, por acá, si quieren, eh, les leo algunos comentarios. A ver, tenemos, eh, nos habla Lorena, justo que nos decía que soy de Escobar, me preocupa el tema de los humedales porque se destruye a diario para dar lugar a los barrios cerrados, es demasiado cruel que se permita la pérdida de tanta diversidad. Pero bueno, ahí venimos con esto que veníamos hablando, los, los intereses económicos y toda la parte también de, de saber a quién elegimos como líderes para tomar estas decisiones, ¿no? Eso también es la conciencia ciudadana súper importante. Um, aquí nos dicen que hay que acercar los conocimientos a los demás para que puedan aprender. Desde um, Misiones nos dice, ay, eh, Galaxy, se me olvidó el nombre que nos habías escrito tu nombre, perdón. Ahora lo, lo busco. Nos dice que desde la misión jesuítica Guaraní de Loreto, con las visitas guiadas, se implementan parte de educación personal tanto para escuelas como para familias. Eso está buenísimo también. María Lau las, nos dice que. Ah, Perdón, alguien iba. No, a? sí, Lau, una cosita. Eh, me quedé pensando un poco en esto, en esto que iban escribiendo, ¿no? de, la, de las visiones este, más antropocéntricas, biocéntricas y demás. Eh, imagínense. Se me vino un poco la, la foto con la, la, el dibujo, el gráfico con el cual arranqué la presentación, que, que es de un artículo. Uh -huh. eh, hay un informe que se está haciendo, es un informe como eh, una plataforma de científicos de todo el mundo, donde eh, además de haber científicos hay, hay, hay mucha gente que aporta conocimientos bueno, este, tradicionales y demás, este, culturales, y se llama IPBES, la plataforma ipv larga ES, eh, y, y este, este artículo, del cual yo tomé esa imagen, eh, justamente lo que marca es una diferencia encontrada de visiones entre personas, muy grande, muy marcada, de hecho poniendo en riesgo muchas cosas, entre personas que están escribiendo sobre la conservación de la biodiversidad y la supervivencia en el planeta por cambio climático y demás, ¿no? Eh, y, y una tiene que ver con esta visión de servicios ecosistémicos, de los servicios y de ponerle, eh, eh, verle un valor utilitario este, para que la gente entienda realmente que, que, que lo necesitamos, y el otro se apoya también, como muy, muy, muy sustentado, más en la cuestión intrínseca de la conservación y de este derecho a la vida de todos, eh, más en una cuestión ética y demás. Entonces digo, dentro de una plataforma de especialistas que están sensibilizados en, en plantear las estrategias eh, contra el cambio climático y contra la conservación, eh, está esta gran disyuntiva desde qué manera encararlo y, y, y demás. Entonces imagínense que esto también es diversidad, ¿no? La, la, las, las diferentes visiones dentro de, la, de, de los distintos especialistas también es diversidad, y, y bueno, lo que hay que hacer es... Este, tratar de que esto no se lleve el protagonismo, o esta diferencia no se lleve el protagonismo, y mientras tanto sigan ocurriendo las cosas, ¿no? Los acuerdos hay que hacerlos para poder eh, poner manos al lado, a la obra, y que el tiempo no siga pasando, porque el tiempo viene siendo... Este, está, está como que jugando en contra en muchos aspectos, ¿sí? totalmente creo que esto que dices tú es, es como no perder el rumbo no o sea el rumbo es el cuidado y la protección de la biodiversidad y después tenemos cada uno qué razón tiene pero no perder el rumbo de lo que queremos y lo que veníamos hablando también en las otras charlas es es un intercambio de conocimientos o sea cada uno tiene una postura y creo que está en nosotros poder sentarnos y hablar con el otro tener esa capacidad de escucharlo que creo que es lo que ustedes también vienen enseñándole a los chicos pero uno también tener la capacidad de escuchar al otro y entender qué cosas lo mueven, entender qué, qué miedos también tiene y poder lograr este como engranaje de bueno, tú piensas así, yo pienso así, pero podemos encontrar algo que nos una y ahí, como que tener estabilidad de, de poder darle la vueltita de rosca a la situación me, me parece importante. Y bueno, por acá también nos dicen que sí, que, que la gente extraña eh, participar en las actividades poder participar. Eh, por ejemplo, acá nos dice el Elida, nos dice que ella como guardaparques, le pasa que los chicos están extrañando las campañas de difusión en la localidad de profundidad. ¿Campañas de difusión, Elida, no, nos quieres contar un poquito más a, a, a qué te refieres con esas campañas? ¿Te animas? Chan. No. Creo que está tratando de sacar en sí Ay, el... de entrar, ¿no? Me parece. Bueno, si no puedes Estamos. decirnoslo, sí, si puedes escribirnoslo, buenísimo, como para conocer un poco de, de estas campañas que nos vienes contando. Bueno, y aquí, bueno, ya nos empiezan a hablar más de las emociones que van teniendo en los lugares. Ahí está, Elida. ¿Nos quieres contar? No te estamos escuchando. No te escuchamos, Eli. Habilitaste emocionada? el micrófono, pero igual no te escuchamos. Sí. Cómo nos hace sufrir la tecnología, ¿no? No, seguimos sin escucharte, Eli. Bueno, te vamos a invitar a que nos lo escribas, entonces, así, sí, así sabemos sabe. un poquito más a vez de, de qué nos comentabas. Totalmente. Bueno, ¿alguien más nos quiere contar sobre por sobre si haya realizado alguna charla o algo trabajando esto de la biodiversidad? ¿Cómo lo, lo ve con sus chicos? ¿Qué, ¿Qué es que sintió al escuchar la charla? ¿Nos quieren compartir alguna de sus experiencias? ¿Quién se anima? Hoy estuvo bueno con Ojero, un invitado, y no, Laura y yo que hablamos sin parar por lo general. Totalmente. Ya, son muy tímidas y después. Bueno. Y si no se animan, les queremos bueno, entonces. Ah, ahí alguien salió. No, yo estoy por hacer una pregunta en todo caso, con todos lo, los incendios que hubo en nuestro país. Desde la fundación, vamos a decir, ¿están haciendo alguna campaña para eh, hacer eh, eh, plantaciones de árboles otra vez? La, la, la mejora de, de esos lugares ¿no? que fueron tan afectados por los incendios como en Córdoba, en, en otras zonas de nuestro país. Que se perdió mucha diversidad en ese caso. Sí. Muchas especies. Sí, ni no hablar. Eh, y, y van a ser... Se está planteando que van a ser como más recurrentes, ¿no? Viene, viene todo apuntando hacia eso. Eh, desde Fundación Temaiken eh, tenemos como lugares de trabajo, o áreas de trabajo, eh, en las cuales, eh, o sea, tenemos personal y, y como por ejemplo el sur de Misiones, el Delta Bonerense y demás, en donde sí hacemos acciones eh, y lo abordamos desde, desde el lugar que nos toca, ¿no? Por ejemplo el tema fuego particularmente en el sur de Misiones, que es un poco donde estás, donde estás tú, que, que, que se, caracteriza, se caracteriza por los pastizales también, es muy frecuente los incendios, y trabajamos en su prevención, en abordaje, en armando planes de manejo para, la, para las reservas, planes de manejo de fuego, eh, y todo lo que es preventivo, por un lado. Y por otro lado, en lo que es este, las capacitaciones o la generación de estrategias eh, más regionales, más a nivel de corredor, porque de nada sirve que nosotros conservemos o trabajemos solo dentro de una reserva y todo alrededor se esté quemando o esté pasando lo mismo, entonces la, la mirada siempre es mucho más grande este, y, y más importante. Eh, de todas maneras, este, cada lugar, eh, cada Bien. sitio tiene su particularidad, eh, y no necesariamente en todos los lugares la, el tipo de intervención que uno haga es el mismo o sea no en todos los lugares hace falta plantar no en todos los lugares este, a, hace falta restaurar en algunos lugares eh, las cuestiones bien, vienen solas depende de lo que haya quedado alrededor depende de lo que hay depende cómo fue el fuego entonces hay lugares donde la intervención es eh, casi que la única la única vía y hay lugares donde donde no hace falta intervenir sino más bien intentar que eso no vuelva a ocurrir, más, más desde la prevención. Totalmente. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿alguno tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, Lau, perdón, hablo acá desde el anonimato, porque si no se me corta. Eh, no hay problema, André. Cuando, nada, escucho esto, ¿no? Y, y la biodiversidad de miradas que, que aparecen siempre en todos estos espacios de Temaikén. Y me pregunto si desde, desde la fundación o desde algún otro espacio hay una red que vincule la cantidad enorme de docentes que, que estamos por ahí interesados, interesado, comprometidos con el tema de, de preservación, conservación y demás, como para nada, ¿no? Que esto nos permita intercambiar los saberes y las experiencias, más allá de los sábados que <coughs> tan gentilmente nos ofrece de saber si existe algo, o bueno, no, la posibilidad de quizás generar un espacio así. Sí, es una excelente idea André, mira, la verdad, nosotros, <ríe> y desde Fundación tenemos esto, que son los, este programa de conciencia activa, donde se hacen las charlas y demás, pero la creación como de una red más grande y más amplia eh, la verdad es que estaría buenísimo poderlo hacer porque si sí hay algunos grupos y algunos nodos armados no sé, diferentes zonas como por ejemplo en Misiones o los docentes de Escobar que, que van acompañándonos un poco más a nosotros en los proyectos pero algo más amplio y grande, la verdad que estaría buenísimo crearlo, ¿no? <ríe> no, no sé qué opinan ustedes parecería excelente poder tener como estas oportunidades de, de intercambio y de, de crecimiento entre todos y sé que sí hay una red de docentes y de estudiantes universitarios, o sea, hay otras redes armadas como ya organizaciones, pero como tal, de nosotros desde la fundación trabajamos es así, de, de esa forma. Pero ya que lo dices, estaría buenísimo motivarnos a, a unirnos todos a, a trabajar esto, no solo docentes, sino también el educador ambiental, sí, el guardaparque sí los que trabajamos en otras líneas, que tal vez no en la escuela ni en la institución educativa, pero que sí también con toda la comunidad y las familias tratamos de trabajar también esto de, del amor por la naturaleza. Así que me parecería buenísima. Y bueno, lo que dice May en Capital estas Escuelas es Verdes, o sea, todo hay como, como grupitos pequeños que se están armando con estos proyectos, pero no hay como una red macro más a nivel, no sé, federal, como, como sí. se dice, como nacional. Perdón, lo que tienen las redes, eh, armar las redes que implica trabajo de gestión también y de sostenimiento. Y mantener, sí. Entonces a veces uno las estrategias se arrancan por articulaciones. Eh, y esto, estamos hablando de diversidad, y cuando somos muchos actores también, eh, sostener lo, lo, lo, los acuerdos o, o los consensos más, como a mí me gusta plantearlo, más que acuerdos-consensos, eh, se vuelve algo, algo complejo entonces es un ejercicio constante y bastante arduo digamos sostener una red eh, nosotros de, nuestra, de nuestro core, digamos de la, de el alma de, de fundación, de departamento educativo o, o cómo abordamos los, pro, los proyectos de conservación son colaborativos son interdisciplinarios y es con el otro es como nosotros lo vemos eh, a veces también nos pasa que, que caemos en, en en la necesidad por ahí de nosotros de, de, de liderar o coordinar o, o hacernos cargo de esta gestión justamente, y por ahí a veces no, no, no nos da para, para todo tampoco. Entonces por ahí promovemos que se armen redes o articulaciones y nosotros ser parte de eso. Eh, y, y sí, es la idea desde siempre. Hay, hay ideas, hay bases, y y había lindas ideas para este año, que bueno, por el contexto se, no, no se pueden llevar adelante. Pero sin duda ese es un camino, André, eh, sabemos con los docentes además que contamos, por lo general, que siempre están presentes, así que es, es la idea, y, y sigamos planteándolos, y encaremoslo, y, y que se li Después, de diferentes lugares. El lunes lo llamo, chicos. ¿Puedo hacer un comentario? <ríe> Esta, semana no, Esta semana no, Esta semana no. Esta, semana, Esta no. semana no, porque ahora les contamos que se viene este fin, es, es bueno, estamos después... así como locos, pero está buenísimo. Bueno, Lauri y María Lau querían hacer un comentario, María Lau, Sí, al, Algo como de la historia, eh, Fundación Temaiken y otras siete organizaciones que nos dedicamos a la educación ambiental, hace creo que diez años, o u ocho, no siete, fundamos la Red Argentina de Educación Ambiental. Y lo que nos fue pasando, eso tuvo mucho impulso los dos, tres primeros años, pero esto que decía Nico, la, el trabajo en red, para que realmente sea no solo invitarnos a compartir acciones o hacer un día algo juntos sino que sea un trabajo colaborativo, que compartamos saberes, fortalezcamos las acciones locales y tengamos incidencia en los espacios territoriales donde estamos, y entonces por eso la red argentina, éramos de varias provincias, eh, tiene un costo en tiempo, energía y recursos también de la gestión propiamente dicha de la red. Con mucha pena eh, nos fuimos eh, como apagando, no, no hubo una decisión de no continuar, pero ninguna de las organizaciones, aunque algunas tomamos el liderazgo rotativamente, no pudimos sostener la red entre todos. Eso, eh, aprovechando bien esta mirada ecosistémica y todo lo que Gero nos aporta, eh, es, es como recuperar, creo yo, esta noción y experiencia de interdependencia imprescindible, y entonces que todo lo que hagamos sea con otros, como dice Nico, no solo un acuerdo, sino en consenso y en acción conjunta. ¿no? no lo tenemos, no leí el libro Gen Egoísta, pero nos miramos a nosotros mismos y miramos la propia supervivencia de la organización. Entonces, cada organización de las que estábamos, eh, tuvo en algún momento que sostener sus propios programas y le fuimos restando el tiempo y la energía a lo común. Y eso es lo que creo que nos sucede como comunidades locales, como país como países, como regiones. Entonces, creo que tenemos la capacidad como seres humanos para generar eso, y de hecho somos mamíferos, vivimos en manada, digamos, pero hay algo de nuestra cultura que prevaleció lo individual, ¿no? El tener mi trabajo, el salvarme yo, el tener mi mi seguridad personal y esto es lo que creo que la pandemia nos pega un cachetazo en ambas tum, tum de ambos lados de la cara digo como decir despertémonos porque el camino es entre todos y hemos perdido ese ejercicio y creo que en lo escolar también los trabajos colaborativos no juegos comp competitivos no jugar más a quien gana no hacer un podio al mejor no generar eso de que es uno el que se lleva los méritos, sino siempre lo grupal, lo grupal, bien ecosistémico. Así que, eh, Andrea, buenísimo lo que decís, es un deseo que incluso eh, el, una de las áreas cuando armamos este departamento educativo se llamaba red este, área de redes y educación sociocomunitaria, con esa idea, y nos cuesta y es un gran pendiente como seres humanos y como organizaciones. Así que, no la semana que viene, como dijeron que nos van a contar las sorpresas, pero por ahí después podemos pensar, por ahí empezando en las comunidades donde más estamos, en Escobar, Escobar, allá Candelaria y profundidad, alrededor de la Reserva de Urutaú, que hay una movida, hoy no está Fabi, pero cómo, cómo se hicieron campañas de difusión y... y, y a, y conocer la Reserva Urutaú, conocer ese ecosistema primo hermano de Osonunú, maravilloso, y toda la, me da pena que no pueda tener el micrófono la, la docente que comentó, porque posiblemente haya estado vinculada a, esa, a ese primer entramado de ir construyendo también este red de educadores allá. Y me callo. Sí, no, no, gracias, Laurice. Creo que, que la invitación es eso, a que cada uno trate de, de armar esas redes, de generar, eh, a veces esto, esperamos que sean otras organizaciones, pero bueno, nosotros también podemos armar comunidad y empezar a llamar a nos, las personas con las que compartimos en el mismo grupo y empezar a decir, bueno, reunámonos, sumémonos, es como poder como organizarnos y sumarnos, ahí está muy bueno. Me parece que a Elida le estaba funcionando sí, el micrófono, claro. Sí, también. ¿ahora me escuchan? Ahora. <risa> ahora sí, perfecto. Sí, bueno, eh, por fin, porque esta computadora, tengo una computadora que me prestaron este, que es viejita, ¿viste? Porque yo ahora estoy en Jujuy, estoy ah. en Jujuy aquí de, desde marzo, eh, estoy en familia, así que bueno, con lo que me agarré acá estoy trabajando. Bueno, hace nueve años que trabajamos como como educadores ambientales, bueno, guardaparques en el Parque Cañadón de Profundidad, y, y ya en esta, en esta temporada, en, en esta época, como que los chicos están extrañando el salir a la comunidad, charlar, contar todo lo que venimos este, haciendo, aprendiendo juntos, y, y como decía María Laura, quizás este, ellos eh, también buscan a veces como un premio, un incentivo, porque como que los llena más, o sea, yo quizás lo veo como como una envión a eso, ¿no? y particularmente ahora cuando pasó el, el mes de las aves, en, en octubre, este, hubo un concurso de un pequeño dibujo, y Profundidad con el primer premio, y los chicos no lo podían creer, y me decían, ¿y usted dónde está? ¿Por qué no viene al parque? ¿Por qué no salimos? Este, ¿Por qué no vamos al jardín de observaciones? ¿Por qué no nos jugamos con los otros colegios? Todavía no lo están entendiendo, y, y la verdad que eso a mí me, me, me pone así, se me eriza la piel de de escucharlos y, y bueno y, y, y tuvieron un, un buen premio porque tuvieron un, este un, un, a ver binoculares un, binocular, un, binocular, un binocular, no me estoy acordando este sacaron el primer premio y este, le regalaron unos binoculares una guía de aves y así que estaban ay buenos tildos Yo, hay, hay unos comentarios varios ahora, perdimos, ¿no? aprovecho mientras... Sí, se mientras tildó, Eli, pero si, si quieren si ahí. Parece. Ahí volvió. Sí. ¿Estás Eli? Hola, ¿cómo andas Jero? <risa> se, se tildó, se tildó Eli, estás contando la parte de unos binoculares, y se tildó ahí. Sí, sí como que bueno, me, y la verdad cuando presencié el, el, el sorteo en vivo, yo desde acá, y la gente en posadas, y dijeron profundidad, y los chicos no saben lo que fue para nosotros, tener un binocular, aparte un chico de séptimo grado que, que, que está terminando esa etapa para seguir en secundaria, y bueno, tenemos la suerte de, de, de, en el colegio secundario de continuar con, con las charlas de educación ambiental que venimos haciendo, así que la verdad que, que, que eso se extraña, se, se extraña de las dos partes, yo también lo estoy extrañando, o sea, estoy acá parada, y, y después en algún momento bueno viajaré, ¿no? pero este, a la distancia seguimos este, con, esa, con esa vinculación fuerte que tenemos en la zona. Bueno, ¿saben que Yo siempre algo que digo de, de esto del tema de la cuarentena es terrible estar lejos y demás, pero también creo que el, esto nos abrió también la, la oportunidad y la mente de decir, bueno, lo podemos hacer online, ¿sí? podemos invitar a alguien, entonces ahora uno puede decir, bueno, puedo hacer una charla acá en Escobar, pero puedo invitar a alguien que esté en Misiones a darle la charla a los chicos en la compu, que de pronto antes uno no no se le ocurría, entonces como que nos va tirando nuevas oportunidades el que podamos estar reunidos, gente de misiones, tú que estás en Jujuy, sí. ¿sí? algunas veces se sumaron gente de otros países, eh, eso, no, eso solo nos lo está permitiendo este momento de la tecnología y eso nos permite también seguir sí. creciendo, así que es una buena oportunidad y una buena idea para eso. Eh, Jero, ¿vos querías comentar algo de los comentarios? Sí, no, había, había dos cositas que tocaron por ahí, uno de alguien que se lamenta por la isla quemada en, en, en Urtaú. Eh, no es más, ah, que, sí. no es más que, que un episodio de los que se repiten en, en el resto de, del país, los, los incendios raramente, muy raramente son, son accidentales, ¿sí? o sea, uh -huh. o, o naturales mejor dicho, accidentales sí puede ser, pero eh, raramente son naturales, generalmente hay, hay alguien detrás, siempre, eh, sea por descuido por, o demás, o, o con intención, eh, la isla de la Reserva, para los que no conocen, es un lugar muy importante para la conservación de aves de pastizal, en donde identificamos a, inclusive una especie nueva para Argentina, y, y, y lo peor de todo, que de lo, o, o buena parte de lo que está afectando los incendios en Argentina, tiene que ver también con que, Muchas de la, eh, las especies que, que están llegando y migradoras y demás llegan a Argentina para, para reproducir. O sea, la mayoría de especies migratorias llegan a Argentina para reproducir y uh -huh. llegan en momentos de donde están los incendios. Entonces, eh, es como el peor momento aparte para los incendios porque agarra a los bichos o armando nido o con sus nidos y demás. Entonces, eh, uh -huh. es realmente tristísimo y, y, y, y, y, y bueno, hay que trabajar muchísimo más no solo en, en, en todas las cuestiones, no en todos los ejes, en la educación, en, la, en el control y en la prevención, por sobre todo. La prevención, también. totalmente. Y, y después, Elías comentaba algo de, de, de los chicos para los... ¿Cómo, cómo hacer, ¿no? con, con los chicos este, que, que viven en las grandes ciudades, ¿no? Plantea algo así. Eh, Ay, ah, lo estoy leyendo. ¿Cómo hacerlos para sentir parte de la naturaleza en los ecosistemas que viven por, por estar en grandes ciudades? Eh, bueno, hay, hay, que, hay que partir del concepto que las ciudades son ecosistemas per se, ¿no? Uh -huh. eh, no, no es que están lejos de los ecosistemas, son un ecosistema. Eh, y tiene distintos componentes y atributos y especies y, y factores bióticos y abióticos distintos a los de los otros ecosistemas. Entonces lo que hay que trabajar justamente es en qué es lo que hay, inclusive en cómo se puede mejorar ese ecosistema, ¿no? a través de espacios verdes, a través de esos lugares, a través de la vegetación nativa, para que especies, las especies que habiten en estas ciudades sean más nativas que exóticas, entonces no es tan, es tan complejo. Por supuesto que a veces cuesta más sensibilizar, ¿no? te paras adelante un paisaje espectacular, y es más fácil transmitir algo que si te paras en el medio de una ciudad y, y, y demás, ¿no? Eh, bueno, pero, pero hay herramientas. O sea, sí. Yo que soy, yo soy personal, bicho de ciudad, siempre en Colombia yo viví en Bogotá, que era ciudad capital, y bueno, acá también estoy viviendo en una ciudad, en un edificio. Eh, creo que también la, la forma es fomentar también esto, ver cómo valorar estos espacios verdes que tienen cerca, y por ejemplo ahora hay unas movidas hermosísimas que ya vienen de hace mucho tiempo, de las huertas comunitarias en los barrios. Eh, la otra vez estuve caminando por -Redón, y Redón hay todo un grupo que se tomó en una, como una cantera al lado de las vías del tren, y está toda la comunidad ahí. Eh, ay, ¿Qué pasó? Alguien puso a compartir pantalla sin querer, me parece. Eh, eh, Ramona, me parece que sin culpa eh, tuvo la, la autorización. Ahí salió. Ahí está. Bueno, justo les contaban, en una huerta comunitaria donde la gente del barrio, no pasa nada, Ramón, en la tecnología a todos nos va dando vueltas, idas y vueltas, así que no pasa nada, no te preocupes. Está muy linda la foto de la nieta o de la hija, no, no sé, está linda. Eh, pero bueno, le contaba, las huertas comunitarias y es la misma comunidad del barrio la que está sembrando, están haciendo toda la parte de alimentación y la reparten a sus vecinos lo que van sembrando entre ellos. Y es un cantero de, no sé, tendrá cuatro metros por tres. Y se armó en la ciudad, en el barrio, está al lado de las vías del tren que dices tú, wow y bueno, nosotros también podemos hacer eso, ver el canterito al frente de nuestro barrio, reunirnos, como que hay acciones también chiquitas que podemos hacer la gente que estamos en la ciudad y que no tenemos la oportunidad de tener como ese verde que, tan maravilloso que tienen en otros lugares. Entonces, ahí también nosotros como educadores es poder ver la oportunidad en cualquier lado para fomentar, o bueno, tener también una huerta en casa, ¿no? E empezar a, a plantar cositas y demás. Señor Barreto Voy a levantar la mano, porque saben que nos gusta hablar, I y see. llevamos varios minutos, varias horas y pico de reunión, y no queremos dejar de contarles algo. Súper interesante los aportes, todo lo que están contando, quiero agradecer nuevamente a Jero por, por los aportes, todo lo que nos contó hoy. En lo personal, yo no siempre le entiendo a, a, a los biólogos, y, y el equipo acá que tengo que tenemos en tema siempre es muy claro para todos, así que buenísimo, y gracias Jero por sumarte a, a la propuesta de este ciclo. Y yo, Lau, quería compartirles pantalla para hablar de estas novedades, y, y si me ayudas ahí a contar un y, poquito cómo... Espera, antes de eso, les contamos las capacitaciones. Las próximas dos que vienen es acerca de las causas de la pérdida de biodiversidad, y ver también cómo podemos nosotros hacer alguna aplicación en el aula de esas temáticas. Así que después les vamos a estar mandando la, las fechas. Si no estoy mal, la próxima es el 14 de noviembre. Así como para que tengan agendados lo que viene ahora después. Si vuelven por ahí, me parece que alguien preguntó lo del certificado. Si nos escriben a concienciaactiva.org.ar nosotros les podemos hacer el certificado y se los enviamos. Y ahora sí, si se acuerdan, que les conto, viste que Nico dijo esta semana no, porque se nos viene un evento muy lindo que vamos a hacer. Algunos fíjense que durante otras capacitaciones hemos hablado del Festival Conciencia Activa. Y bueno, esta vez como no lo podemos hacer presencial, pero nos parece importante siempre hacer una, una fiesta por el planeta, o una fiesta por, por esta Madre Tierra que tenemos que nos cuida y nos, nos aborda. Eh, estamos haciendo nuestra conciencia activa desde casa. Es, es una nueva modalidad, no vamos a tener lo mismo del intercambio de, de de procesos y de proyectos educativos de escuelas, pero bueno, sí vamos a tener tres días que ahí Nico está compartiendo la agenda con diferentes actividades que van a ser talleres, unos paneles y un show porque también es súper importante disfrutar. Así que las invitamos y los invitamos para que nos acompañen el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, a partir... vamos a hacer como tres bloques. A las 15 horas, a las 17 y a las 19. Lo único que tienen que hacer es sumarse a nuestra página de Facebook Comunidad Activa. Ustedes nos buscan ahí en Facebook, que es donde nosotros también publicamos cosas, donde se dan las charlas también que estamos haciendo en la comunidad. Y se suman. Ahí nosotros vamos a hacer, a las 3 de la tarde van a ver que estamos el taller en vivo. A las 5 de la tarde comienza el panel. Así que bueno, por favor, eh, difúndanlo, compártanlo, no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Y es una forma de, de poder trabajar con diferentes organizaciones. Vamos a enviar el flyer, sí, sí, Patrick nos puso ahí. Eh, no es esto hecho solamente por Fundación de Maiken, tenemos la compañía de... de de otras organizaciones como Eco House, como Germina, eh, grupos también de bueno, magia inclusiva, eh, Ando Martillando, o se nos sumaron muchos de nuestros amigos que siempre nos han acompañado, y bueno, vamos a hacer esta versión online, nuestra primera versión online, y esperemos que nos salga muy bien, y están todos más que invitados, que para que vengan con la familia, y de verdad que, que lo disfruten, así que después les estaremos mandando el flyer para que lo difundan, pero si entran a nuestra página, lo van a encontrar. Comunidad sí. activa. Nos encuentran en Facebook, se ponen educacionambiental.temaicam. Así que eso ahí lo van a encontrar. Así que bueno, de verdad, como decía Nicolás lo de los horarios, también es importante respetar los horarios. Tienes razón, o si sea, uno se queda hablando todo el tiempo. Así que mil y mil gracias por, por acompañarnos, por, por escucharnos, por compartir con nosotros. Y bueno, los esperamos y los esperamos el próximo fin de semana. Esperamos verlos a todos por ahí. Listo. Vemos, gracias. Muchas gracias para todos. Gracias, Jero. Hasta la próxima. Lindo verlos. Gracias, Jerónimo. Gracias. Terminen bien el fin de... Ustedes gracias, también usted. cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Ah, buen fin de semana para todos. Igualmente.